Cada uno es vuestro, eso sí. O sea, esa, esa sección naranja la tendréis cada uno de vosotros. Si algún día aquí os encontráis uno de los dispositivos en morado, quiere decir que algún otro usuario ha utilizado el filtrado personal sobre ese dispositivo. En el caso de que esté en verde o en rojo, será que han utilizado alguno de esos estados. ¿Por qué en morado? Básicamente porque como bueno, cada uno tendréis vuestro filtro personal, tenéis que identificar que es el vuestro. es la posibilidad de informes individuales y grupales, es decir, de toda la clase o de cada uno de los usuarios. Primero, el nombre del usuario, el nombre del alumno, en este caso el alumno, el alumno, que nos dará páginas permitidas y páginas no permitidas. Y luego, sobre todo, el, el informe separado del informe permitido o el informe bloqueado. Pues el no me indica, en el informe permitido solo saldrán las páginas a las que ha conseguido acceder y en el informe bloqueado son las páginas que ha bloqueado el sistema, ya sea por los ciclos que hemos establecido. Personal o centro del propio centro, o el que estaba en el momento del bloqueo del dispositivo. Del dispositivo. Vale, en lo que es informes se refiere, lo que os comentaba, tenéis informes individuales y luego la posibilidad de ver informes grupales. Lógicamente es exactamente lo mismo, lo que pasa es que veréis de todos los usuarios dentro del propio grupo. Con grupos me refiero a clases, de doble etc. Es muy sencillo. Nosotros en la interfaz hemos pensado para que todas las secciones, o la mayor parte de las secciones, sean similares o iguales. Entonces, pulsar sobre el dispositivo o ver lo que. Ya, bloqueo de aplicaciones en los dispositivos vosotros estableceréis una lista blanca es decir, igual que hemos hecho antes en el filtrado personal en estos momentos el perfil luego eh, ya se la eliminaré aquí a... Correcto. vale, vosotros en el perfil elegiréis un perfil, le pondréis un nombre y una vez puesto el nombre, elegiréis las aplicaciones que queréis meter dentro de una lista blanca Con ese perfil, en el momento que nosotros, eh, en el apartado, Apps, elijamos el perfil que queréis utilizar, en este caso Solalibro, como veis, lo acabo de crear, es el DT, y lo pongáis en el estado que corresponde. Eh, ese dispositivo solo podrá utilizar las aplicaciones que habéis metido en la lista blanca. Podéis crearos varios perfiles diferentes, un perfil global que solo debéis utilizar todas las aplicaciones que se utilizan en el centro, un perfil, por ejemplo, profesor de matemáticas, dos o tres aplicaciones que no estoy utilizando habitualmente, de dibujo, de...